Una de las formas en que yo tengo claro que se podría parar el es si hablamos con o buscamos alguna amiga para poder ponernos en contacto con el propio. Sí, sí, eso es cierto. Sí, eso nos llegó un momento de confusión porque hay muy buenas palabras por parte del alcalde. Llegamos aquí cuando termina la, la, la manifestación y estábamos cogidos, plagados el barrio por todas partes. Entonces, te llega un momento en que te entres una contradicción, pero ¿qué pasa? Nos decís una cosa por una parte, hacéis luego otra por otra, eh, nos decís que somos agresivos, venís aquí a reprimirnos solo y exclusivamente, a provocarnos de alguna forma. Y esas cosas, gracias a, a la tranquilidad de los, de los concurrentes, no pasó nada, pero... ...en un momento determinado podía haber pasado de todo, ¿eh? eh, eh parece ser entonces que, que el pulso que, que anoche echaron un poco con las autoridades... Eh, el, el, ...fue un poco el pueblo, es eh, decir, lo que es el barrio de Gamonal, todo unido... ...el que consiguió que, que esto fuese así. ¿Cómo, ¿Cómo han interpretado por parte de las autoridades esa, entre comillas, derrota? No lo sé, no lo sé. Esto es una... Es un, una un... De todos, ¿eh? de todos los vecinos, de los jóvenes también, incluso de las asociaciones que desde el exterior en otras ciudades se están movilizando por temas como estos que ellos se llamarán de otra forma. En vez de llamarse bulevar de la calle Vitoria se puede llamar yo qué sé calle no sé cuántos, que hay problemas en todas partes, que hemos dicho que no es solo bulevar, que es eh, problemas sociales, problemas de, de, de, de subsidios, problemas de, de que hay que hacer otras cosas, de centros de guarderías, de muchas cosas que hemos hablado estos días. ¿no? Eh, no sé, me pierdo un poco ahora en. No. Eh, también quería, quería decirle que si eh, el, el, la, protesta, la protesta de, de Gamonal eh, puede ser que, que sea una pequeña mecha que encienda el descontento general que hay en toda la sociedad civil. Yo creo, si sirve para eso, para nosotros todavía más encantados, ¿no? Por eso eh, continuamos un poco con las movilizaciones. Primero, porque no nos creemos que lo que nos haya ofrecido sea lo que nosotros estamos pidiendo. ...porque ha habido una solidaridad afuera con la que queremos ser solidarios también... ...y queremos eh, manifestarnos con ellos... Eh, eso, ...por esas dos razones fundamentalmente... ...y porque todavía tenemos en la cárcel a unos compañeros... ...que han estado peleando por estas cuestiones. Pues eh, la, esa era la siguiente pregunta... ...¿cuál es la situación en la que se encuentran actualmente los detenidos?... Mira, no la tenemos muy concreta porque el, la comunicación no es, no es muy fluida con este tema. Hay Creo que hay cuatro personas en la cárcel, no sé exactamente, se ha sacado mucho dinero gracias a la solidaridad de los vecinos, eh, se ha sacado mucho dinero y vamos a ver si con eso podemos eh, pagar la fianza, pero aún con eso nos queda por mejorar el resto de las condiciones, las acusaciones, la defensa eh, jurídica, etcétera, etcétera.